UADC informa, calidad académica. La Coordinación General de Educación a Distancia convoca a los aspirantes que presentarán el examen de admisión para bachillerato y licenciatura de la Universidad Autónoma de Coahuila al semestre agosto-diciembre de agosto 2020 a inscribirse al curso virtual de preparación para la prueba Exani 1 y 2 del Ceneval. El curso en línea se puede encontrar en la plataforma virtual UADC. Para el bachillerato inicia el 27 de abril y concluye el 21 de mayo, mientras que para licenciatura comienza el 22 de abril y finaliza el 7 de mayo. Más información en los teléfonos 844-414-7858 y 410-9954 o visitar la página web www.ceged.wadec.mx diagonal La Facultad de Medicina Unidad Torreón convoca a participar en el vigésimo Congreso Internacional de Medicina, la nueva era de las enfermedades infecciosas. Se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo de 2020 en el Centro Cultural Braulio Fernández en Ciudad Universitaria. Se abordarán temas relacionados con las enfermedades infecciosas como pandemias, nuevas tecnologías, epidemiología, vacunas, inmunología, supermicroorganismos y resistencia a los antibióticos. Para más información, comunicarse a la Facultad de Medicina en los teléfonos 871-713. 6783 y 713 7044. Cultura El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, firmó el Acta Constitutiva del Patronato Cultural de la Pinacoteca del Ateneo Fuente por el fin de preservar su acervo cultural. El documento consta de 20 incisos que contemplan su carácter legal, la vigilancia y salvaguarda de las obras, los métodos de resguardo y apoyo a la difusión. La Pinacoteca se fundó en 1918 con un primer acervo pictórico con donaciones de personajes ilustres como Venustiano Carranza, Artemio del Valle Arispe y Gustavo Espinosa Mireles. Con la creación del Patronato se busca obtener retribución a través de la difusión de las obras, además de colaborar con museos nacionales e internacionales. Vinculación la Facultad de Psicología Unidad Saltillo ofrece a la población servicios de atención psicológica a precios accesibles a través de la Central de Servicios Psicológicos, ubicada en la Unidad Campo Redondo. Se brindan estos servicios y actualmente se ofrece atención en psicología clínica, infantil, preventiva, social, organizacional, consejería familiar, orientación vocacional y educativa, laboratorio de psicofisiología, investigación, psicología jurídica, y derechos humanos. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 9 a 14 horas en los edificios C y D de la Facultad de Psicología en la Unidad Campo Redondo. El teléfono de contacto es 844-412-3528. Sustentabilidad. La Coordinación de la Agenda Ambiental Universitaria convoca a participar en el primer concurso de proyectos universitarios para el cuidado del medio ambiente. Está dirigido a docentes y estudiantes con matrícula vigente y el registro de la convocatoria ya está disponible en el portal www.agendaambiental.guadec.mx. Las propuestas deberán argumentar cómo se pretende contribuir a resolver problemáticas sobre el cuidado del medio ambiente al interior de la universidad, en las áreas de energía, agua, residuos de certificación y deforestación. Para más información, comunicarse al teléfono 844-438-1543. Internacionalización La Coordinación General de Educación a Distancia invita a certificarse internacionalmente en Microsoft Office a través de la plataforma Testing Program. Esta plataforma tecnológica certifica las competencias profesionales en el uso de las aplicaciones de oficina de Microsoft Office y de diseño de Adobe Creative Suite. El objetivo del curso es mejorar la calidad de la educación mediante el desarrollo de competencias profesionales, creando en los usuarios un valor agregado al currículum para que sean mejores prospectos en áreas laborales. La convocatoria está abierta todo el año y para llevar a cabo el registro hay que ingresar a la página Diagonal testing program medio 2 Universidad Autónoma de Coahuila en el bien fingamos el saber.